Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a este canal que es tu canal. Hoy tenemos un programa especial y es, mejor dicho, titulado como el título que leíste en el video este. Bueno, como verás, internet es puro basura, los canales de YouTube, son todos desinformativos. Y bueno, estás en este canal por lo mismo que yo prendo la cámara y hago un video. Porque nos sentimos solos, sabiendo que hay algo más, y que nadie habla de la verdad. Y si en algún momento la verdad aparece todo el mundo la oculta, por lo menos lo, las personas que tienen acceso a un medio de difusión masiva como este. Y bueno, estamos cansados ya todos de tanta basura, de tanto egoísmo. Y bueno, hoy te quería mostrar un poco más o menos lo que pienso en este transcurso de tantos años, de estar haciendo lo que estoy haciendo y bueno, de estar compartiendo con vos toda esta información. Hoy, bueno, como verás, este video lo hice sin saber lo que iba a hacer, como de costumbre. Tengo las típicas ideas en la cabeza, pero nunca sé lo que voy a decir ni cómo lo voy a decir ya que, bueno, la mayoría de los que ven en este canal saben que mi cerebro está vacío, o por lo menos la parte racional no existe. Para los que no me conocen, eh, lo que estoy hablando es que padezco una lesión cerebral que provocó que se me apague una parte del cerebro. En esta parte del cerebro hay bloques, bloques espaciales, donde, bueno, se encuentra la percepción del espacio-tiempo, se encuentra la cognición, se encuentra la memoria y la voluntad. Esos cuatro que te menciono son los cuatro déficits más fuertes que estoy viviendo hace siete años, desde que sufrí una agresión en un lugar donde me encontraba haciendo una ecoaldea. Y a partir de ahí, bueno, mi vida cambió bastante. Dejé de ser un simple ser humano. Dejé de tener ego. Y empecé a ver cómo la muerte se acercaba cada día más a mi vida. Cómo avanzaba. Cómo de un día para el otro mi película terminó. A raíz de eso es que pensando en que ese mismo día iba a morir, un día aprendí la cámara y dije todo lo que sabía pensando en que, bueno, ese iba a ser mi último video y es así como hice un video explicando el funcionamiento del motor de un ovni y a partir de ahí se repitió lo mismo hasta el día de hoy. Hoy te puedo decir que, bueno, ya la sensación de muerte no es tan gigante. Si bien sigo con el cerebro vacío y eso me lleva a no sentir la vida, ya es como que, bueno, es como que la idea de la muerte, si bien cada día está más cerca, cada día también estoy más acostumbrado a sentirlo y a no estar tan temeroso de que este va a ser mi último video. Así que bueno, hoy por lo menos te digo por primera vez que este no va a ser mi último video, pero que sigo sintiendo lo mismo que sentí desde aquel golpe que me dieron en, en una agresión. Pero que bueno, las cosas siguen saliendo de una manera especial. Hace siete años atrás, eh, a través de este déficit adquirido <risa> voluntariamente, podríamos decir, porque digamos yo fui el que se expuso a que me den con un martillo en la cabeza, eh, bueno, a través de eso es que aparecieron todas estas ideas y que a través de no tener ego, es que decidí exponer lo que nadie se atreve a exponer. Hoy prendí la cámara porque, bueno, me tomé unos días para meditar ciertas cosas y, y de paso ver qué es lo que están haciendo mis colegas en otros canales, personas que quiero mucho, y te voy a decir que solamente quiero mucho porque realmente me cuesta mucho admirarlas. Realmente la, el tema de... ...de lo que está sucediendo hoy por hoy en las personas... ...es tan fuerte como lo fue siempre... ...o sea... ...si miramos 100 años para atrás... ...es lo mismo... ...el ego... ...la miseria... ...la ruinidad... ...en las personas... ...y bueno, es una marca que... ...que no nos podemos sacar de encima como seres humanos... ...ya que... ...es parte de una programación... Muchos habrán buscado en internet el tema de la programación mkultra Ultra. Y muchos habrán buscado en internet el tema de la desclasificación UFO. Muchos habrán buscado en internet acerca de la energía libre. Y bueno, se repite siempre la misma historia. Vas a encontrar una persona que te habla de lo que se habla. Y si vamos al origen de las fuentes, siempre vamos a encontrar que las fuentes son desclasificaciones militares de asuntos que ellos dejan colar entre las rendijas de su gran empresa desinformadora y que llegan a tus manos como parte de, de, de algo que se les escapó, cuando en realidad es mentira. Estamos en tiempos muy difíciles, estamos a poco, poco tiempo de que empiece la tercera y última guerra mundial y va a ser un momento donde la población mundial va a ser masacrada, los que queden van a ser controlados. De la misma manera que hoy por hoy puedes entrar a un establo y ver cómo controlan a los chivos, a los corderos, a las vacas, a los chanchos, todos con sellos, en nuestro caso va a ser todos con chip. Y el ego de la humanidad sigue siendo tan grande que hoy por hoy nadie hace nada. Y piensan que de llegar a pasar algo, van a salir a protestar, pensando que la protesta va a cambiar algo. Yo me di cuenta de esto por el golpe, porque te voy a confesar que yo estaba en la misma situación antes del golpe, me encontraba con mi ego, me encontraba con mis temores, me encontraba con mis dudas, me encontraba con un mundo de estupideces de las cuales yo no sabía bien cuál era la verdad, cuál era la mentira, qué hilo seguir y qué hilo no seguir. Hoy por hoy a través de esta enfermedad sé muy bien qué es lo que no tengo que seguir, sé muy bien qué es lo que tengo que seguir ...y me atrevo a compartirlo con vos. Primero que nada, de estos cuatro hilos que te mencioné... ...te quiero hablar del tema de la desclasificación UFO. Un problema que ya a mí, ya me indigna directamente... ...porque se trata del tema que vengo exponiendo desde principios de mi canal... ...donde expuse cómo hacer un OVNI. Ese, ese video, que si bien tiene fallos... ...porque realmente yo no me encontraba en, en un momento de, donde mi astucia estaba como para hacer un video... ...sin embargo lo hice. Pero lo que te quiero comentar es... ...qué es lo que yo te quise mostrar en ese video y no fue precisamente la receta de cocina como para que puedas construir un ovni, si bien lo hice, y lo seguí explayando en videos posteriores, en ese video yo te quise mostrar que en todo el planeta hubo una sola persona que dio con la manera exacta de hacer el motor de un ovni, Luego de ahí fueron todos intentos. La única persona que luego de esta que yo te hablo, que es Carl Schapeller, después de Carl, el, la única persona que logró hacer un ovni fue Tesla. Pero yo me remito más a hablarte de Schapeller, porque Schapeller fue el único creador en todo el planeta de un motor de implosión. Hay miles y miles y miles de temas con respecto a los ovnis, los UFO, que es todo desinformación. Yo ya lo dije en otro video y lo vuelvo a decir. Hay millones de personas que están perdiendo el tiempo eh, leyendo acerca de la típica, la típica que sería que en tal lado vieron un ovni y en tal otro vieron otro ovni ese modelo se repite millones de veces. Yo vi un ovni, no, no se tendría que llamar desclasificación UFO de los documentos de la CIA, se tendría que llamar yo vi un ovni. ¿Y qué pasa con esto? Este movimiento lo comenzaron los militares. Los militares, a través de un plan, de para que vos no sepas de la existencia del motor de escapeler decidieron empezar a hacer este movimiento, o sea, yo vi un OVNI, eh, militares disfrazados de civiles, se infiltraban entre la gente y decían, vi un OVNI, vi un OVNI, y toda la gente iba y se quedaban mirando el cielo donde el boludo decía que había visto un OVNI. Eso lo pasaban a una hoja de papel y bueno, hoy por hoy se llaman casos UFO. Y no solo hay millones y millones de boludos viendo los casos UFO, sino que hay miles de boludos haciendo videos de los casos UFO. Entonces hoy por hoy, si vos querés estudiar un poco de los casos UFO, te vas a encontrar con los boludos de siempre hablando de casos UFO. Y ya te digo, viste, o sea, estoy un poco cansado de tener que fumármelos a estos boludos, y que al día de hoy, habiendo hecho el trabajo masivo que hice para poder revelar la verdad, al día de hoy esta gente no se atreva a hablar de mi trabajo. Y mi trabajo habla por sí solo, no, no es que yo haya hecho nada, o sea, yo no hice el motor del OVNI, lo hizo Scapeller. Yo lo único que hice fue mostrarte entre miles y miles de informaciones falsas, cuál era la única verdadera. Y es muy loco esto, pero ¿por qué me di cuenta yo que el motor de Scapeller era lo único que nos iba a servir para poder zafar, o sea, escapar del problema de superpoblación en el mundo, de esclavitud mental, ...de la programación MKUltra Ultra... ...y de poder ser ahora en un futuro muy próximo... ...controlado como ovejas y chipiados. Este caso del motor de Scapeller ...es por demás interesante... ...porque... ...disrumpe una partícula fundamental de aéter en su interior... ...y es por eso que yo me di cuenta que este motor... ...era lo que era. Eh, ayer pensaba, digo... Me, me volví a acordar y es por eso que hoy te lo traje, que soy la única persona en el mundo, y no, no estoy pecando de fanfarrón ni de arrogante, pero soy la única persona en el mundo que se dio cuenta del funcionamiento del motor de Scapeller. Y lo loco de esto es que yo me di cuenta del funcionamiento de este motor de Scapeller buscando otra cosa. Y te voy a contar qué fue lo que busqué. Eh, mientras que yo estaba recuperándome los primeros meses de la lesión esta cerebral, había quedado postrado, había quedado sentado en una silla, en un cuartito que hay en el patio de mi casa, atrás en el fondo, durante... y ahí pasé meses y meses y meses sentado en una silla, y lo único que hacía era mirar la pared, como los locos. O sea, desde la mañana hasta la noche estaba mirando la pared, eh, nadie sabía nada porque mi familia como que un poco se espantó de lo que me pasó y bueno decidieron un poco como ignorarme así que bueno en esos meses si vos venías acá y le preguntabas por ejemplo a mi mamá por mí te decía no, está allá abajo haciendo sus cosas cuando la realidad era otra mis cosas ya no habían más, mis cosas no hacía nada más que mirar la pared eh, mi cerebro había quedado colapsado, roto, y también estaba sufriendo la pérdida de identidad, que luego derivó con los años en una muerte cerebral. A partir de ese día, de la muerte cerebral, que fue hace como dos años atrás, eh, tuve un día donde se me apagó el cerebro, luego se me encendió de nuevo al otro día, y bueno, amanecí, yo pensé que no amanecía más después de ese día. Esa, esa fue la mañana en que amanecí, que se me apareció un egipcio gigantesco, a darme las gracias por haberlos hecho pasar para esta dimensión. El egipcio tenía cabeza de pájaro, yo busqué después, pensé que era Tot, pero también puede ser Horus, y bueno, me, me dio las gracias por, por hacerlos pasar. Yo después me puse a pensar que cómo los había hecho pasar, y bueno, sí, yo tengo un, un portal en el cerebro producto de esta lesión, pero justo... Esos días yo me había puesto un generador electroplasmático, el modelo Amenofis, que ahí lo creé con, esa misma, con, con ese mismo fin, que era no morirme. Creé el generador electroplasmático modelo Amenofis, y bueno, de la barrita de hierro que sale le puse un cable y me puse una chapita de aluminio y dormía con eso, todas las noches. Así que me organizé el sector de mi cabeza que está roto y es así que ellos... ...pudieron usar ese, ese agujero que me quedó en el cerebro... ...al organizarse lo pudieron usar de portal... ...la cosa es que pasó el cabeza de pájaro... ...y que pasó un ejército más... ...me dieron las gracias... ...de lo poco que recuerdo, bueno... ...me venían a matar a los reptilianos... ...así que digamos que... ...esta historia no termina acá conmigo... ...la lesión cerebral y la locura... ...sino que hay más... Pero bueno, esto lo vamos a dejar de lado y vamos a remitirnos en el tema del motor de escapeler. ¿Cómo fue que me di cuenta? Resulta que en ese lugar donde yo había quedado postrado durante meses y meses enteros, sentado en el mismo lugar, en la misma posición, mirando la misma pared, debido al golpe, a mí se me abrió la glándula pineal. Se me despertó de una manera que al día de hoy, yo no, viste, me cuesta mucho dormir porque cierro los ojos y aparece otro mundo, tengo al no tener cognición, puedo armar con mi, con mi otra parte del cerebro, con la derecha, puedo armar lo que yo quiera. Y bueno, y el universo lo interpreta como que eso es verdad, porque al no tener cognición, yo no veo la verdad, no veo nada, por más que vea, mi cerebro no lo ve, entonces bueno, digamos como que puedo mentir un poco. Pero bueno, no lo uso, pero sé que tengo ese poder, ese don... La cosa es que en ese estado, como te contaba, empecé a diseñar la teoría de la partícula fundamental de la éter, leyendo ciertos trabajos que hablaban de la éter, empecé a buscar, a revolver acá, allá, y bueno, hasta que más o menos eh, en unos meses logré más o menos armar una teoría de la éter. Me di cuenta que se formaba por dos partes, una parte magnética, otra radiante... Me di cuenta de que era geometría, porque estamos hablando de compactación energética y por lo tanto sigue una geometría. ¿viste? Si vos querés guardar un papel lo más chiquitito posible, o sea, compactarlo, lo vas a doblar a la mitad, lo vas a doblar a la mitad, lo vas a doblar a la mitad y así, a través de la geometría, vas a ir compactándolo. Bueno, la partícula fundamental de éter es un papel de energía que compactado forma una partícula. La cosa es que cuando di con esta teoría de la partícula fundamental de éter, luego dije bueno, ahora viene la parte donde nosotros usamos esa energía. Porque siempre yo pensando en el tema del apagón mundial producto de una tormenta solar, hace 10 años atrás, yo ya sabía de que había sucedido algo parecido en el 57, 58, llamado el efecto Carrington, donde una llamarada clase C1 creo, una chiquita, pero si bien chiquita poderosa, eh, bueno había quemado todas las instalaciones de telégrafos que en ese momento era lo último de, de lo último, bueno, se quemó todo producto de eso y yo dije bueno si llega a caer otra hora que tenemos todo electrónico vamos a estar en el horno y qué vamos a hacer? Y ahí me puse a pensar, y bueno, dije, tenemos que sacar energía del la éter. Así que diseñé la teoría y me puse a buscar de qué manera podíamos disruptirlo. De qué manera podíamos perturbar ese éter para poder sacar la energía. Y bueno, y que decía, bueno, será con dos agujas, que, que lo molestamos, porque yo sabía que era un puntito muy chiquitito, y será con dos cuadrados, será con dos triángulos, será con dos esferas, bla, bla, bla, viste o sea, Traté de buscar por todos lados posibles, le di vueltas a la idea, le di vueltas a la idea. Y bueno, yo tenía impreso justo en ese momento, de todos los tomos que escribió Kelly, un gran científico, eh, son varios tomos, creo que 14, 16, se llama Guía de dispositivos de energía libre. Yo había impreso el número 11, casualidad, y justo el número 11 es el que trae la columna que habla de Scapeller, la columna que habla del otro científico, eh, bueno, no me acuerdo, pero vamos a Scapeller. Eh, bueno, también es el mismo que habla del Zapper, de Bob Beck, o sea, justo imprimí el mejor. <risa> la cosa que dando vuelta acá y allá, un día abro de nuevo para leer y me encuentro con la patente que ya la había visto, pero no la había prestado, o sea, no, no me había venido nada a la cabeza, la patente de Carl Schapeller de su motor de ovni. Y cuando lo veo, digo, ahí está la máquina para disruptir el aéter. Y ahí fue que comprendí que a través del motor de Schapeller se disrumpe una partícula fundamental de aéter. Y es por eso que yo soy la única persona en el mundo capaz de comprender ese motor. Porque, digamos, no di con ese motor tratando de comprender ese motor. Di con ese motor buscando una máquina que disruptiera una partícula muy pequeña y es así como lo vi, dije, ah, mira, Scapeller comprendió lo mismo. Bueno, eso, por un lado quiero que sepas que todo lo que es UFO es desinformación. Desinformación para qué? Para sacarte del objetivo, el motor de Scapeller. ¿Y el motor de Scapeller dónde está ahora? Y Scapeller fue un físico, que se lo llevaron los nazis. Ni bien hizo este motor, lo presentó, Hitler lo vio y le dijo, vos vení para acá. Y nunca más supieron de Escapeller. La cosa es que si vos te pones a pensar, los nazis, que dieron con la tecnología de Escapeller, que fue a nivel mundial la única capaz de disruptir el éter, eh, cuando decimos que alguien se alza con la tecnología de la éter, Estamos diciendo que alguien obtiene el control absoluto de la humanidad. La persona que dé con este fenómeno, obtiene el control absoluto de toda la humanidad. Y es por eso que hoy por hoy, todos somos esclavos de esa persona. Y esa persona fue Hitler, y te diría que es Hitler. El motor viril, el motor de escapeler, genera un plasma resplandeciente magnético, que no solo te cura todas las enfermedades, sino que te vuelve longevo. Y es por eso que al día de hoy Hitler vive, es longevo, ha colonizado Marte y varias partes del sistema solar. El tema es que hay una guerra entre humanos y seres interdimensionales que han venido de planos inferiores de la materia. Estos seres han sido llamados por humanos en tiempos anteriores a la Atlántida, ...es como cuando jugamos el juego de la copa... ...estamos llamando a entidades... ...a que... ...participen del juego... ...y nos contesten las preguntas... ...bueno... ...hace muchos años antes de la Atlántida... ...estos mismos seres... ...estaban ahí pendientes de que alguien los llame... ...porque estaban en planos inferiores... ...no podían subir... ...y pum... ...apareció el boludo que dijo... "Espíritus de... ...no sé dónde... ...quiero poder... ...quería poder el boludo... ...y lo llamó... ...y esto, estos bichos de planos inferiores, son como aliados, una vez que los llamas. ¿Por qué son aliados? Porque se te pegan como garrapatas. ¿Por qué? Porque vos tenés la energía, el bicho ese es una cucaracha. Entonces fue así como las cucarachas emergieron de las profundidades, se le pegaron a estas personas que los llamaban para tener poder, y les entregaron el poder. ¿Qué es el poder? La tecnología. Es así como empezó a resurgir la tecnología hasta que llegó a la Atlántida. Obviamente la Atlántida se basó en personas muy buenas Pero estos bichos estaban metidos entre medio Y bueno, terminó todo como terminó La cosa es que estos bichos nunca se fueron Y hoy por hoy han controlado a todo el mundo Lo que todavía no entiendo bien es si están O sea, de qué manera están controlando la parte donde Hitler tiene flotas y flotas de ovnis y han colonizado Marte, se han llevado gente de la Tierra, Marte está lleno de gente, bueno, y que con estas naves es con el único medio que puede salir de este planeta, que todo lo que es la estación espacial, los cohetes y todo eso, nunca han salido de una órbita baja, o sea, nunca han salido de la ionósfera. La ionósfera es un escudo que es impenetrable, no puede salir. Todo rebota, todo rebota porque es un escudo de energía. Y... y no solo eso, sino que que nadie ha podido salir, pero que Hitler sí. Hitler pudo salir con la tecnología de Escapeler. Y después de Skapeller, como te decía, vino Tesla con una tecnología parecida, pero que hacía el mismo funcionamiento. ¿Cuál es el mismo funcionamiento del que hablo? Hacer un OVNI es muy fácil, por eso yo te lo presento en los videos, porque realmente no te quiero engañar. Hacer un OVNI es como hackear la Matrix, y si hablamos de hackear la Matrix, estamos hablando de cosas fáciles, ¿viste? O sea, eh, en la vida hay cosas difíciles, pero si vuelve a encontrar la trampa, se vuelve fácil, ¿viste? Bueno, un OVNI es haberle encontrado la trampa a la Matrix. La cosa es que estos seres que vinieron de inframundo, de, de, de, de frecuencias bajas fueron tomando a la gente en el cerebro, exactamente en el hemisferio izquierdo, el hemisferio que yo tengo roto, o sea, conmigo están cocinadísimos, eh, ya no saben qué hacer, no saben cómo parar lo que estoy haciendo, porque ellos justamente se basan en tener controlado el hemisferio izquierdo de las personas, con miedo, con ego, y es así que todo el mundo tiene miedo y tiene ego, así que el que tiene algo, dice, no, esto es mío y no te lo voy a decir, y después dice, y si se lo digo, no, me da miedo. O sea, esto se repite millones de veces en el mundo entero. Ego y miedo. Y por eso te digo, qué sé yo, yo no, no, no, no digo que son todos unos boludos, pero, viste, en el fondo están súper parasitados por los reptilianos. Y todos, ¿eh? O sea, no te voy a dar nombres, pero todos, todos, todos, vos me, a veces me preguntás, ¿y qué pensás de este? ¿y qué pensás de este? Todos están... Parasitados por los reptilianos, todos, hasta el que escribe el libro de que todos están parasitados por los reptilianos, ese también está parasitado por los reptilianos, o sea, todos tienen hemisferio izquierdo y nadie puede zafar de lo que están haciendo los reptilianos con las personas en el hemisferio izquierdo, o sea, explícame cómo, cómo puede zafar una persona, por eso te digo, no sigas a nadie, ese es mi consejo, no sigas a nadie porque están todos parasitados. ¿Mm? Con respecto a mí, ¿qué crees que te diga? No tengo hemisferio izquierdo, entonces eh, no me quedó otra que no poder estar parasitado. Es más, el día que me dieron el martillazo, mi ánima, que es la parte cerebral derecha, entró a la izquierda y yo sabía que tenía un draco, porque lo había visto otras veces, y lo exterminé. Así que, bueno, eso, yo también estaba parasitado, pero el día del martillazo exterminé al draco que estaba en mi cabeza. Y a partir de ese día quedé limpio, y a partir de ese día, los reptilianos tampoco saben lo que yo estoy haciendo a través de este canal con esta cámara. Justamente porque si lo pensás, eh, ellos lo saben. Porque ellos están en la parte donde pensás. Como yo no tengo la parte de donde pensás, ellos no saben nada de lo que yo estoy haciendo, ¿viste? Entonces, bueno, este canal es un hackeo al sistema. Lo que yo ya hice, ya lo hice y, bueno, esto, si querés, tomalo como entretenimiento. Porque eh, si bien yo hice un plan hace 10 años atrás, hace 7 que era de derribar el sistema de una manera astuta, ya lo hice, lo hice cuando saqué mi primer video, que se llama ¿Cómo construir un ovni? Con ese video destruí todo, y era una cuestión de tiempo, y aunque me maten, yo les hacía pito catalán. O sea, me pueden matar a mí, pero no pueden matar mis ideas, y más cuando las ideas se desparraman entre todas las personas. O sea, vos ya sabés lo que te estoy diciendo ahora, ya está viste así que bueno la finalidad de este video es hacerte acordar, refrescarte la memoria del OVNI de Scapeler, del motor viril, de la técnica para disruptir el éter y que no hay otra cosa, que no te vayas por otros rumbos, porque estás perdiendo el tiempo con desinformación ¿Mm? por otro lado Tesla hizo algo parecido y bueno, murió y le confiscaron todo, así que los nazis volvieron a alzarse con la tecnología. Si vos te pones a ver, los nazis hicieron un ovni, el primero, que se llama Haunebu, uno. donde es un ovni? Un disco de mierda. Es una, una huevada donde hay gente adentro, un disco. Vos podés hacer un disco en tu casa, clavas maderas con forma de disco y enchapás con aluminio la mierda que hiciste, un ovni. Pero vos decís, pero ¿y cómo voy a viajar? Ah, bueno, ahora viene el secreto esa mierda que hiciste, que es de madera, con chapas de aluminio por afuera y ventanitas para poder ver, le tenés que poner una carga de energía radiante a las chapas, para que esas chapas emitan energía radiante y el éter se abra. Una vez que el éter se abre, tu ovni ya no está más en la Matrix, porque la Matrix es el éter, mejor dicho las líneas que dibuja el éter. Una vez que el éter se abre, cuando el OVNI emite energía radiante, luego se cierra. Y bueno, como nosotros medimos el peso dentro de la Matrix, cuando el éter se abre, el OVNI deja de tener peso. ¿Y qué pasa con todo el peso que tenía el OVNI? El éter se abre, se cierra y se arremolina abajo. Quiere decir que la fuerza que antes lo empujaba de arriba para abajo, ahora lo empuja de abajo para arriba. Y es así que el OVNI vuela, el OVNI no vuela, el OVNI se cae para arriba. Por eso te digo, hackear la Matrix es un truco. Pero bueno, cuando los nazis hicieron el Jaune -1, 1 solamente tenían el motor de escapeller. Y era un OVNI bastante inestable, porque el motor de escapeller genera energía radiante para poder abrir el éter a través de la carcasa radiante, y también genera anillos gravitacionales, los anillos gravitacionales son estabilizadores te estabilizan el campo gravitacional del OVNI es como que generan una gravedad propia pero necesitaban algo más, el OVNI no era estable les costaba mucho manipular esa máquina hasta que murió Tesla y agarraron los trabajos de Tesla y ahí vieron el OVNI de Tesla si vos te pones a buscar el OVNI de Tesla es un OVNI bastante sencillo y lo que vas a ver es que tiene giroscopios estabilizadores. Son ruedas que giran. Entonces, dijeron, ah, mira, ruedas que giran. Giroscopios estabilizadores. Estabilizadores estabilizan. Necesitamos estabilizar nuestro Jaunebu. Ahí fue cuando al Jaunebu 1, con el motor de escapeler le pusieron giroscopios estabilizadores a los costados. ¡Pum! v 2, y ahí, si vos ves las fotos del v 2, no solo de abajo vas a ver una esfera, sino que vas a ver que a los costados tiene cuatro esferas. Esas cuatro esferas tienen los giroscopios estabilizadores. Así que la cosa es que ahí salió el v 2, y ahí lograron manejar bien la máquina. Entonces dijeron, bueno, ahora que ya tenemos bien la máquina hecha, hagamos algo más grande, v 3. Con eso empezaron a ya varias, digamos, ya pudieron sacar mucha gente del planeta y ya después se zarparon y dijeron Jaune V4. Y si te pones a ver el Jaune V4 es un super mega ovni gigante que tiene dos esferas de escapeler, una abajo y otra arriba, por eso es alto. Entonces, bueno, esa es la historia. Un poco de, de, de, de lufo, ¿viste? Eh, bueno. Por un lado te quiero hablar de eso, por el otro te quiero decir que no he estado subiendo videos porque estoy haciendo zapper. Me tuve que poner a trabajar, me está costando, me está haciendo mal, porque a lo que no puedo pensar, tuve que, bueno, un poco pensar, me hizo mal. Pero lo pude llevar adelante y de repente pude entrar como en una mecanicidad para hacer los zapper. Y bueno, los estoy haciendo mecánicamente, sin pensar, y están saliendo. Ya hice muchos, ya se entregaron, ya hay testimonios de gente que tenía sida, se sapeó, ya no tiene más sida, así que bueno, estoy muy feliz, muy alegre, y espero que lo puedas estar vos también con estas noticias. Eh, por otro lado, también te quería hablar de, muchos me preguntan, para tal persona que tiene tal enfermedad, ¿qué me recomendás? ¿El zapper o el Hormuz? Mirá, yo te recomiendo el zapper y el Hormuz, así tengas una carie nomás. Así tengas hongos en las patas. Así tengas solo una pancita, Zapper y Hormuz. Porque el... no estamos hablando de curar una enfermedad solamente, estamos hablando de que vamos a tener que hacer algo con nuestras vidas y necesitamos iluminarnos este es un momento para iluminarse porque nos van a hacer mierda y tenés que entenderlo que las cartas que se están jugando si no haces algo con tu vida no vas a poder hacer nada cuando esto pase ¿Mm? vos decís no, que a mí no me van a meter el chip ¿sabes cómo te lo van a meter el chip te van a meter el chip y te van a meter un palo en la cabeza también y te van a romper todo y no vas a poder decir nada ¿De qué estamos hablando? Así que yo te digo, eh, armate el zapper, de a poco esto cada vez va a ir más, si no lo puedes armar yo te voy a hacer poder llegar las piezas, un zapper de regalo, si lo podés comprar te invito a que lo compres. Eh, bueno, en mi canal yo estoy cobrando un precio que es el precio del zapper más un poquito más para poder comprar piezas y regalárselo a las personas que no pueden hacer un zapper. Así que bueno, y por otro lado, el sapper eh, te limpia la sangre, te deja la sangre inmortal. O sea que no hay necesidad de tener una enfermedad para sapiarte el cuerpo. Podés ser quien vos quieras, no tener nada, y de seguro que te vas a sapear y que vas a matar de todo, ¿viste? Bueno, eh, por el otro lado, el hormuz te ilumina. El hormuz es plasma, así que por un lado nos estamos limpiando la sangre, y por el otro lado nos estamos iluminando el cuerpo, el organismo. Estamos siendo resplandecientes magnéticamente, que es lo que los reptilianos detestan, que tengamos la sangre limpia porque ellos son nanométricos y viven en nuestra sangre, y vos me dirás, ay, Amenofi, menos vos y tus teorías, no son teorías, ponete a pensar, ¿quién pudo haber creado una maquinita llamada virus que se mete en la célula y por no sé qué te clona el ADN? Los reptilianos son todos genetistas y son nanométricos, ¿viste? O sea, todo coincide, o más que coincidir, cierra. Que son los reptilianos nanométricos los encargados de haber hecho los virus y todas las maquinarias que son gérmenes, patógenos, bueno, todos son maquina maquinarias biológicas. Si te pones a ver, ya se sabe que lo, los grises y no sé cuánto bicho más de los extraterrestres son clones hecho genéticamente. Entonces, si ellos hacen clones genéticamente, no te pueden hacer un virus, o sea, me extraña. Así que bueno, los tenemos que exterminar. Sí o sí, este video es para hacerte llegar, ya no es una inquietud, ya es manos a la obra, ya es formar parte del ejército Amenofis, y también es los vamos a liquidar a todos. ¿Mm? Así que bueno, eso, ponete contenta, ponete contento que los vamos a hacer mierda, porque yo ya entendí cómo funciona todo esto, y si de alguna manera, bueno, yo a veces uso un poco de, como le dicen, bueno, no sé, pongo anuncios en mis videos, que ya lo vas a ver en este también, seguro que le pongo un, un título del, así de, de, de, de, de ciencia ficción, y una, una carátula que te llame la atención. ¿Por qué? Porque te quiero hacer despertar. ¿Mm? Así que bueno, eso, los vamos a hacer mierda, vamos a hacer realmente un buen trabajo y vamos a empezar por nosotros mismos. No era meditando, no era hacerse crudivegano, ni vegetariano, ni... Todo eso son boludeces, que si las querés hacer, hacelas. Pero ya te digo, sapiate la sangre y mata a todos los reptilianos en tu sangre. Toma Hormuz, aunque sea de tu orina, y vas a resplandecer. Así que esa es la idea. Y con respecto a los OVNIs, deja de buscar desinformación y remitite a estudiar el funcionamiento del motor viril de Carl Scapeller y el OVNI de Tesla. Y el OVNI de Tesla no es esa mierda que están mostrando triangular con todo un... Eso es otra cosa. El OVNI de Tesla es bien simple, tiene dos pasajeros que están espalda con espalda... ¿m? Así que bueno eso, eh, bueno nada, eh, que te quiero mucho, que ya empezó la revolución, que vamos a llegar bien y que te voy a ir mostrando ahora en estos videos posteriores, parte del plan que tengo diseñado para que los hagamos de goma, para que los exterminemos, ¿Mm? entre ellos el tan esperado video del rayo a de la muerte, te voy a enseñar cómo a través de dos láser podés enviar energía donde vos quieras. Así que bueno, sin más, me despido de vos y te dejo un abrazo. Nos vemos. <ríe> Chao.